Procedemos a finalizar este especial Navidad de Gaming Room con una invitada especial a Olivares. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, que viene aquí a mostrarnos lo que sabe o lo que no sobre videojuegos. Seguramente lo que no sé. ¿Qué, ¿qué experiencia tienes tú con videojuegos? <risa> pues mira, eh, yo te voy a decir, eh, la Nintendo, yo tenía la Nintendo DSI y yo le pedía, le pedía a mi madre, ¡Ama, quiero jugar este juego. Y mi madre me decía, mira, ¿sabes qué? Te voy a, este chip... Que tiene un montón de juegos. La R4. Sí, sí, la sí. R4. Pues tenía todos. La y a veces R4. se estropeaba y decía... Ah, que no funciona. Entonces otra vez. Y otra vez a volver a jugar. Los juegos de Mario hubo un tiempo en el que ya no se podían descargar en la R4. Entonces, pues, me puse a llorar. Para ¿No? la gente que a día de hoy sigue teniendo Binder, una R4... Don that. O sea, total. Literalmente. Eh, para la gente que aún tiene una R4 o una DS... Aviso, tenéis que echar atrás el tiempo, en plan, de por, cambiarle el tiempo de, joder, la de fecha la de la consola para que siga funcionando. Sí, sí. Efectivamente. Es, eh, es decir, yo qué sé, echaré para atrás eh, cuatro años o cinco o seis. <risa> Volver a 2006. Efectivamente. Eh, dicho esto, vamos a explicar cómo va a funcionar esto. El test consta de cuatro secciones. Un primer apartado musical, en el que tenemos canciones de videojuegos, diez canciones... Luego un apartado musical pero de efectos de sonido, 10 efectos, no tienen por qué ser efectos dentro del videojuego, pueden ser otro tipo de cosas, no voy a dar más datos. Luego tenemos 6 preguntas fáciles y 6 preguntas no tan fáciles, con explicación, estas últimas con explicación, porque las otras son demasiado fáciles para dar un tipo de explicación básica. Y cuando aciertes oirás este sonido y cuando falles oirás este otro. Para mochar, ahí está, perfecto. Entonces, dicho esto yo creo que queda todo claro... Bienvenidos a Selectividad, chicos. Bienvenidos a Selectividad, chavales. <risa> Tenéis Tiene un papel delante, de hecho. Tiene un papelito delante. Son 32 preguntas en total. A ver cuántas aciertas y si apruebas. ¿Tengo que apuntarlas? Eh, puedes, puedes ir apuntando en plan con rayitas. Simplemente, o como tú quieras. Eso lo debería hacer el presentador. No, no, no, yo se lo dejo a ella. Dicho esto... Comenzamos, vamos a comenzar con la primera música. Tienes aproximadamente 15 segundos, más o menos, que me los va a cronometrar... Eh, acá no, salido. no. Bueno, pues más o menos unos 15 segundos de escucha, como mucho. Si tardas menos, vas cortando. Vamos para adelante. Es de Mario. Eh, la del New Super Mario Bros. Que lo jugaba cuando era pequeño. Eh, te vale, te vale, te vale, te vale. no, es el del original, pero bueno. Vamos, sí, vamos, Va, vamos a, a contar por... trago yo, vamos a contar trago oh, yo, yeah, yo, efectivamente. Bien, yeah, la apunto. Eso. Pasamos Eso. a la segunda. Vamos ahí. Un tanto más complicado, sigue siendo una saga mítica. Es Zelda. Es el Zelda, sí, efectivamente. De Ley no Zelda. De Link no Zelda, correcto. Wow. Venga, vamos, vamos con algo un poco más eh, románico antiguo que te puede dar algo de duda románico antiguo. Sí, antiguo, más o menos, mayormente. Va a tardar un poco a recorrer. Creed. Incorrecto. Esto es halo. Ah. La mítica música ahí, súper celestial. Y todo es halo, efectivamente. Algo, algo un poco también mítico típico, bastante antiguo, vamos a, vamos a ver eh, por lo que estoy viendo no le vas a dar opción de que diga varias opciones, ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. es la primera que digas, sí, es tu efectivamente, respuesta efectivamente. Sí, sí, porque este es, este es un poco más simple para la siguiente sección ya sí que tendrá Hello, Va. Vamos número 4 no tengo ni idea eh, tengo... ¿a qué te suena? ¿a qué se te parece al menos? No te olvides. Eh, es como si siento que alguien me está persiguiendo. Eh, sí, en parte sí, de hecho. Eh, tío, me sale en plan, uno de estos juegos de teléfono. A ver si te suena eh, de algo. Tuvo versión de teléfono, sí. Ah, sí. Sí, de hecho sí. De hecho, sí. ¿Es, ¿Es este el que te persigue unos monos? No. no. Sé cuál dices, pero no. No es? Este es Crash Bandicoot. El mitiquísimo Crash Bandicoot. Sí, vamos sí. con el número 5, que también es una mítica. Vamos. Espera, espera, apunto dos errores, por ahora voy 2 de 4. Va. Sí. Ay, ay, qué me lo sé. sé. que sabes cuál es. También es antiguo, también tuvo versión de móviles. Espera, vamos a esperar un poquito porque viene el escribillo, para que, que seguro que... Para mí, a mí me es más reconocible la parte del principio, de hecho Es que, ay, es que me lo no sé Videojuego de móviles antiguo, pero de, mucho Bueno, de móviles y de todo que, lo que creo ha Creo que esto se os podía jugar en un Nokia, de hecho, sí, sí. juraría Es... joder, es que... Tengo, estoy... Aros, ir a toda velocidad Ya, se lo estás eh, poniendo tengo, muy el, fácil el, el, ¿El coche este? Eh, estoy entre ese o... Eh, es, que, es que me estás mirando y entonces me, me, me voy va, a Venga, vamos, vamos Vamos a darle... Ahí está el error es Sonic. ¡Ah! Sí, sí, es que lo Sonic. sabía. Si justo, ayer, si justo ayer me vi. Van a sacar una nueva película de Sonic. Sí. De hecho, Sonic sí. 2. El Prisas. El Prisas 2. El Prisas. <risa> ¿Do you know The Way? Eh, vale, la siguiente no es exactamente banda sonora, es una de las canciones, pero es demasiado reconocible como para que falles esto. Vamos con Ahí. ello. Bueno, decías lo mismo de Sonic. Es mítico. Es la versión nueva, pero es mítico. Qué puta idea, Julio. Por favor. Te puedo decir hasta el nombre de la canción. ¿A qué te suena esta? Esta potencia de fuego. Eh. Calocito. Mm, vamos Para, para, para, para, para, para. Vamos a hacer una cosa. Avanza como 30 segundos de canción. Vamos a avanzar como 30 segundos de canción. Aproximadamente. No sé cuántos son 30 segundos. Más o menos. Canción. Vamos a ver por qué. Me vale. Me suena como si fuese un mortal comida. En, en, no. en, no. en términos de sangriento se parece. Se te acaba el tiempo Y... Incorrecto Esto es Doom Eternal Es, es muy difícil ¿eh? The only thing they fear is you de Doom Eternal Es la más típica de ellas Es muy, muy difícil Vamos a algo más reconocible entonces Por ahora, en cuestión de aprobarlo, llevo mal ¿eh? <risa> Vamos con algo más, más clásico Ah, este es el GTA V ¿Cuál de ellos? No es el GTA V, es, GTA, v. El, GTA, el, GTA te lo compro GTA, pero me suena el... el es que el de... ¿Cuál de ellos? Sabes que tiene varios si no es el 5 del San Andrés El San Andrés efectivamente Yo no juego Correcto. En clase <risa> Mítico, mítico Venga, vamos con algo todavía más típico De lleno, no me guardes rencor <risa> ¡Tín, tín, tín! Este es el Wii Sports A la primera, ahí está, ¡Pim, efectivamente pim. Y ahora, venga Es que la saga va a ser muy fácil Luego ese acierto cierto, es el juego doble puntito Pero vamos, vamos a darle Espera un poco, porque te va a costar Creo de los clásicos Es demasiado como... clásico ¿Qué es esto? ¿La Saga? Pokémon ¿Vale? ¿Cuál, cuál de ellos? Eh, mira, voy a ir con la de... De esas de esmeralda y tal Las de, de, de diamante y esas Son de las antiguas la pero no va es La tercera generación esto es Pokémon Rojo y Azul de la Game Boy. Es, es la primera generación. Efectivamente, Uy. la primera generación de Pokémon. Y vamos con... 50-50. No, no, no, no, no. El punto lo tienes entero. Ah, con vale, Pokémon me vale. Con Pokémon me vale. Pero, pero era eso. El, eh... mejor, el mejor starter de la tercera Y vamos con la última, que creo que vas a tener que meterle bastante más volumen. Chimchar. ¿Qué oh, es vale. esto? Me... Minecraft? Efectivamente. Creo que es C924, me suena. ¿El qué? C924. Las músicas José de Minecraft ya cada ya una ya. tiene un número. Ajá. Vale, eh, pues con esto hemos terminado eh, la sección de músicas. ¿Qué balance tenemos? 5 cinco de 10. Cinco de bueno, no, ni tan mal. Vamos bueno. con algo un tanto más complicado que son... 6. 6, vale. vale no. Parte, bien, parte bien, de música está aprobado. Bien, bien, bien. Vamos con los efectos de sonido, que va a ser algo un tanto más complicado, creo. Empezamos con el primero. ¿Qué efecto de sonido es este? Mario Kart. ¿Mario Kart? ¿Cuál de, cuál, ¿Cuál de ellos? ¿Cuándo sale esto? Yo voy a ir por la clásica de Mario Kart Mario Kart. No, no, no te digo, no te digo el juego, <risa> sino en qué momento, en qué momento ah, de Mario Kart. Cuando empieza la carrera. Efectivamente, ah, ¿no? efectivamente, cuando empieza la carrera. Número dos, no tan sencillo. Eh, mm, a ver Wait, the... Te había dicho que no todos so son de man. videojuegos Esto no es del propio videojuego Es del trailer eh... Tú también lo pones No, Esto es, esto es, esto de memes tiene que conocerlo Aunque sea de memes tienes que conocerlo Es que tengo Un recuerdo de un meme Que era en plan oh, No me acuerdo eh, Que había un chino así Que tenía un gorro así Uh, creo que eso te estás yendo a uno de los personajes de Mortal Kombat, casi. ¿eh? Es que iba a decir Mortal Kombat. Pues no es de Mortal no Kombat. Es. Espera, no, no, no, no. Le doy, le, doy, le doy otra oportunidad. O sea, en estos tiene una oportunidad de fallo y luego ya la verdadera. Mortal Kombat, te hemos dicho que no. ¿Cuál puede ser? Eh... Es reciente. Es muy reciente. Y ha tenido muchos bugs. Ah, pues, eh, te lo he dicho te, todo te, ya. Te, te lo están poniendo te aquí. Te lo he dicho todo sea, ya. Aquí lo Pero tienes. Que yo no aquí. Sé. Esto es Cyberpunk 2077. Ah, no Vaya. Cyberpunk 2077, el tráiler que sale que ya no rips diciéndote eso. Efectivamente. Número 3. O sea, esto, dicho, esto es el Roblox. Esto es Roblox, efectivamente. Espera. Ahí estamos, <risa> efectivamente. Vale, eh, esto ya... Venga, vamos a darle luego ya todo pistas. El esto, anterior se me ha olvidado decirte el Luf que es cuando mueres efectivamente. Esto el Roblox. puede ser cualquier juego. No, cual... de hecho no. De sí. hecho no. De hecho no. De hecho no. Créeme que no. El anterior, venga, te voy a dar la primera pista. El anterior juego, hemos dicho el Roblox y el Luf es cuando mueres. Sí. Esto también es cuando mueres. ¿En qué videojuego considerado uno de los videojuegos más complicados de la historia de los videojuegos? Vamos a ponerlo otra vez. Es algún juego tipo. ¿Te sabes de que es un juego nuevo? Es un juego antiguo, bastante. Ha tenido varios digamos, varios juegos de la saga, pero no, como tal no. Si no me equivoco, es de Konami esto. Es un juego que no es indie, ¿verdad? No es indie, y eso lo eso, es, eso no lo hemos comentado de todo, antes. lo hemos comentado previamente. Mira, mi cabeza, mi cabeza me Dic, dice que es Dic, tipo Dic, una de estas Dic, Disney Dic, en plan. Dic, no mucho, Dic. Dark Souls. Es el juego que te ha dicho que siempre es que tienes que jugar y al final nunca juegas. Efectivamente. <ríe> Dark Souls. Número 5. Qué recuerdos. Y tanto. De la infancia. Y tanto. Ping, ping. Espérate, que termina ahora. No es un videojuego Tiene pinta como que cuando entras al lobby Blan. Vale Cuando entras al lobby, ¿de qué consola? Ya te he dado una pista <risa> Ah, ¿pero ha con lo del lobby? Eh, no, exactamente, esto es el inicio de una consola, ¿cuál de ellas? Mm... Con eso ya tienes que reconocerlo, o sea, el resto ya no te sirve, lo reconoces que al principio ya está Me voy a echar un triple Dispara eh, eh, Game Boy. La Yo, Playstation eh... 2 Ah, chuchas sí, sí, sí, sí. Sí, ¿Por Vale, igual sí, y sí. vamos eh, Ahora te toca la sexta Que digamos, bueno, te voy a decir de primeras Es un juego de 2016 Muy aclamado Ahora ya no lo es tanto Vamos con ello Ahí está. No tengo, eh... mira, me ha dado vibes de piratas del Caribe, pero no, no es. No, no la verdad es. que no. Sé, sé que no es, sé que no es. Eh... Juego 2016. Ha tenido equipos competitivos muy importantes a nivel internacional. ¿Cómo es el LOL? No es el League of no Legends. Ya ha he hecho dos, dos pruebas, sí. así que. No, aún he dicho que no era. He dicho... Esto es la Play de of the Game. ¿Sabes lo que es la Play of the Game? No. La Play of the Game de Overwatch. Overwatch, Overwatch lo conoces. Sí. Vale. Pues la play of the game es al final de la partida la mejor jugada que suele ser eh, cuando una persona se ha hecho ah, varias sí. kills del tirón. Pues aparece en, aquí en este momento. Apareciendo en la primera parte. Íñigo, pónmelo, por favor. Eh, what? Voy. En esta parte aparece el nombre y el personaje con el que jugaba. Y ahora aparece la jugada. Ahí lo tenemos. Vale, eh, vamos con la séptima. Vamos, vamos. Espérate que vamos. Estamos en ello. Vamos para allá. Suena muy épico. <risa> lo es. De hecho lo es. Te he dicho que había una similar a la del Mario Kart Cassis al principio. ¿Qué puede ser esto? Es el juego más mítico de carreras de todas las consolas de la historia. Bueno, eh, probablemente si estuviese aquí Borja discreparía mucho contigo. Vale, no, yo te diría que hay tres juegos míticos de carreras, eh, dos de rallies y este. En parte. Bueno, vale, excluyendo el Mario Kart. Bueno, ¿cu ¿cuál crees? <risa> Eso lo he es el que adivinado. ¿Qué puede no... ser esto? Un juego que creo que tiene ya siete ediciones. Sí. ¿Sí? ¿Y, y tardaron en sacar la cinco. ¡Pff! Muchísimo. Y de hecho, no está cambiando mucho en los últimos años. Lo Ay. único que está cambiando es, eh, obviamente, los gráficos. Es un inicio de carrera, obviamente, pero ¿de qué juego? Mira, yo el único juego que me sé de carreras, que sé que no es, no sé si era eh, Asphalt 8 o algo así, que lo tengo en el ordenador. Asphalt 8 Airborne, que es juego de móvil. Eh... No, pero no hay no otra ves? versión para el ordenador. Sí, sí, sí hay bueno, otra versión para el ordenador. esto es gran a... turismo. Esto es gran turismo. Efectivamente. Se ha quedado con la misma cara que ha venido. Eh, ahora toca otro meme. Hey, listen. Hey, hey, jo, con eh, que me digas la saga me vale. sí que es del Zelda. Pues del Zelda, es efectivamente. Del Ocarina of Time específicamente, es, pero es el Zelda. Yo jugaba a este, me acuerdo, creo que en plan... No, no me acuerdo cuándo era, pero saltaba y a veces decía ese sonido. yo no, te... es, no hay nada más pesado que la lucecita del Zelda Ocarina of Time. Eso era, era la, la maldita No hay malucita, nada ¿no? más pesado que la, que la lucecita del lucecita. ¿Esta es la 17 o la 18? Esta es la 18 vamos a el número 9 de efectos de sonido win. o lo podrías sustituir por counter-terrorist Win. ¿Qué es lo que ha dicho ha dicho terrorist o pues lo podría sustituir por counter-terrorist guau wow, yo eh, um... el título tiene dos palabras ya te he dicho una o sea es que no me acuerdo lo que has dicho counter-terrorist win esta es ponme otra vez counter counter counter qué. Tienes que decirme las cuatro palabras. Ah, no, no, co hombre, eh, con dos suficientes. Bueno, vale, déjame, no? déjame, déjame echarme un triple, el Counter-Strike. Counter-Strike, Counter ¿no? efectivamente, es Global Offensive, para ser específicos, pero sí. Sí, pero vamos, es de, uno, de nuevo, sí, uno, sí, pero uno similar yo... estaba en el antiguo. Efectivamente. También. Yo me acuerdo, si no me equivoco, hay una. En plan, si no me equivoco con el juego, es como los terroristas y luego los policías tienen que poner una sí. bomba, ¿no? Sí, sí efectivamente. Sí. Creo... Sé que hay en uno que puede ser retarra. De hecho, de hecho sí Sí, sí, no sí, es global eh, ofensiva. Aviso previamente a la siguiente Este es el último efecto de sonido Si adivinas esto Te doy 32 y 32 automáticamente Joder. <risa> o sea, Si adivinas esto <risa> a la primera Te doy 32 ya, ay, no, automáticamente es, Cerramos aquí Vamos para adentro Pero tienes, pa, que decir, te, tienes que decir el juego específico ¿eh? No me vale la saga Si me dices la saga te lo cuento como bien Si me dices el juego específico Y el modo y todo Te doy 32 72 automáticamente Vamos a escucharlo Este es un meme. Este es un meme, efectivamente. Puedes volver a ponerlo. Hombre, claro, por supuesto. Bye bye. ¿Qué puede ser esto? Puede. Eh... Mm... No hay pistas, no hay nada. Es el Mortal Kombat. No, no. es Mortal Kombat, pero, pero, pero, pero, pero, pero, ¿vale? Es que no te pero voy a No sé qué. Había, no sé qué. Es que no sé exactamente. ¿Tú a qué, lo, a qué identificarías ese sonido, esa voz? que es la voz. Al Joker, ¿vale? Tiene sentido. Tiene sentido. ¿A qué más puede ser? Sabes, como cuando vas a hacer el final kill, en plan... Finish him. Vale. Cuando hace así, en plan... Como tiene sentido, sí. Entonces, o sea, que te cuadra un juego de lucha. Sí. Vale. Te voy a dar una pista. Esto ya no cuenta para los 32, pero te voy a dar una pista. Es un shooter. ¿Qué saga puede ser? de shooter conocida internacionalmente con la que hagáis dado la caca durante dos años efectivamente Call of Duty ¿en serio? Call of Duty no. Black Ops 2 modo zombies vaya vaya eso era lo que tenías que decirme para tener las 32 yo me sé la canción de, eh, de Zarkord y el, el, el, el grupo COD Black Ops 3 pues tendré que ponerte posiblemente la música de Black a... Ops 2 zombies del principio porque es bastante, bastante clásico pero con esto terminamos la sección musical. Ya, ya está terminado esto. No, la sección musical no, la de sonidos esto. Sí, la sección, bueno, musical entera, digamos, hemos tenido musical y luego la de sonidos. Eh, ¿qué balance tenemos en la de efectos de sonido? Pues se ha acertado 1 2 3 4 Cinco, 5. 5. Bueno, 5 está, ¿no? está bien, está bien. Un, dos, tres, Vamos ahora a la sección de preguntas. Primero tenemos las seis simples y luego tenemos algo que no es tan simple. Para empezar con la sección de nivel básico eh, tienes una pregunta sin opciones y cinco preguntas con opciones. El nivel de dificultad, obviamente al igual que ha pasado en, en, en estas dos secciones previas, va aumentando gradualmente. Número 1. ¿Qué videojuego salió antes que los demás? Opción A, Pac-Man. Opción B, Tetris. Opción C, Pong. Y opción D, Donkey Kong. Pac-Man, Tetris, Pong o Donkey Kong. Estoy entre o el Pong o el ¿Vale? Tetris Vale Dato curioso, el Tetris fue un invento de los rusos Para que sus militares entrenaran literalmente los reflejos No es una broma Yo soy buenísima al Tetris ¿Cuál dirías que fue primero entonces? Diría con el Pong Y es... ¡Correcto! El Pong, que se jugó por primera vez en una máquina de... Bueno, se creó tal cual para una máquina de hospital Nunca me acuerdo el nombre de la máquina pero se creó para, para una máquina del un hospital, literalmente. Pregunta número 2. ¿Cómo se llama el hermano de Barry Bros? Luigi. Luigi. Efectivamente. Correcto. Para que los vale. Eh, subimos el nivel de dificultad. Ay, número 3. ¿Cuántos luchadores hay en el Street Fighter 2? Opción 1. 12. La segunda es 8, 4 o 16. 12. 8, 4 o 16. ¿Me lo has dicho? En, en el Street, Street Fighter, Fighter. 2, mm, 12. Es correcto, oh. 12. Saltamos de los 8 del primer Street Fighter a los 12. Ahora mismo creo que hay como 30 y tantos, o 20 y pico. Número 4, y esto, si hubieseis estado atenta a los streamers de Uska Digital en verano, lo sabrías. ¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? 1, 2, 4 o 6 repito la pregunta. ¿Cuántas entradas para mandos tiene la Nintendo 64? En la Nintendo 64 los mandos sí, sí, obviamente sí. van por cable. ¿Cuántas sí, entradas para mandos tiene? ¿Una, dos, cuatro o seis? Eh... A ver, mi cabeza me dice que la opción obvia es la 4. ¿no? Vale. Pero voy a ir con dos. Era cuatro efectivamente No, es como cuando cambias la respuesta en el último momento Tiene sentido que digas dos pero eras cuatro efectivamente eh, Ya que hemos escuchado varias del Zelda Una más Apuntadito ¿Cuál es el material de la primera espada que recibes en The Legend of Zelda? ¿Hueso, madera, hierro o acero? Creo que las dos opciones con las que te vas a quedar son bastante obvias eh, Madera o hueso Vale, ¿cuál de las dos? Eh, voy a ir con madera Correcto, El, de hecho la espada de hueso la recibes bastante después y está bastante más rota Por muy estúpido que parezca Y número 6 para terminar con las preguntas de nivel básico ¿En qué ciudad se desenvuelve Resident Evil? New York, Nueva York, Raccoon City, Metrópolis o Detroit eh, Me ha faltado en plan... ¿Cuál es la tercera opción? Metrópolis. Te las repito las cuatro. Nueva York, Raccoon City, Metrópolis o Detroit. Yo voy a ir con Detroit. Es Raccoon City. Mapacha City. <risa> Raccoon City, <risa> efectivamente. Y con esto hemos terminado la, sec la sección de las preguntas sencillas, fáciles, simples. Pasamos a lo complicado. 4 de 6, ¿eh? 4 de uh, 6. Mira. Ahí está, ahí está. Preguntas de nivel avanzado. Número 1. ¿Con cuál de estos juegos no aprenderías nada de historia? Age of Empires, Rise, Son of Rome, Commandos o Soul Blade. Voy a ir con la primera. Age of Empires. Incorrecto. Age of Empires precisamente suena a algo de... Sí, la que... de es ¿no? Sí, a ver, eso sí, pero al mismo tiempo es como, ¿sabes?, cuando te venden el juego que. si sí, sí. vas a aprender un montón y luego al final no aprendes nada. Si te hubiesen puesto, por ejemplo, Assassin's Creed, Assassin's Creed es la saga más típica para aprender sobre historia, literalmente. Eh, pues la respuesta correcta era Soul Blade, que es un juego exclusivamente de lucha. Estaba interesado, de lo prometo. Eh, número 2. ¿Hay algún juego de Mario en el que el personaje sea el villano en vez del héroe? ¿Sí o no? Uh, Técnicamente, uh, sí o no. ¿Te refieres, te refieres a Wario? Eh, no, no, no, no, no, no Mario. A, a que Mario sea el villano del videojuego. Puede ser un tanto controversial la pregunta, pero... Yo voy, este... a, yo voy a decir que sí. Eh, voy a hacer la respuesta oficial que es. Pero es que no <risa> es verdad. Bueno, técnicamente Donkey Kong Jr. A ver, a ver... En Íñigo, Don, que, en es el en Mario, que es el niño de Mario... En Donkey Kong Jr., el Nintendo, en, en, en el primero estás diciendo, ¿no? En la primera aparición de Mario. ¿Por qué es el villano? Técnicamente porque tienes que ir y pegarle a Donkey Kong. Eh, ¿Y eso hace que Mario sea el villano Y Donkey Kong sea el héroe? Y no exactamente ¿Antihéroe? Uh... Esta pregunta es está un absolutamente poco... invalidada, o sea... No, es un, poco es un, así. Es un positivo, eh, no me lo aún quites. Así, aún así, Bueno, como es un positivo, te, eh, la mantenemos. Hablaremos... Eh, pero, pero eh, ¿ves estas pinzas imaginarias? Sí. ¿La has cogido con estas pinzas Efectivamente, imaginarias? hablaremos en un futuro sobre esto, no os preocupéis. Terrible, terrible, o sea, Número... el criterio es terrible. Número 3, ¿en qué año arrancó la saga de videojuegos Metal Gear? Y aquí, de las posibles opciones... Digamos, he cogido ciertas preguntas. De las posibles opciones que daban, te la he facilitado bastante. Eh, eh, las respuestas posibles ¿Venga? son: 1975, 87, 98 o 2004. Cuando arrancó Metal Gear? La saga: ¿Cuáles eran las opciones? 75, uh -huh. 87, 98 o 2004. Esto yo lo. 8, vale los 2004, Es que en el 2004 nací yo Efectivamente Entonces Madre mía qué juventud <ríe> ¿Cuándo dirías que arrancó? Eh... Voy a ir con el 98 87 Efectivamente Kojiman estaba muy loco por aquel entonces De hecho Metal Gear es una de las sagas que menos sentido tiene eh, Videojuego publicado por Hideo Kojima, Kojiman el, el señor de las fumadas Y distribuido por Konami eh, pregunta número 4. En 2017, y esto oh, es algo oh, muy típico, oh, oh, oh. en 2017 se descubrieron multitud de cartuchos de un videojuego enterrados en el desierto de Nuevo México. ¿De qué juego se trataba? Las respuestas posibles son, 1. Es una leyenda urbana, es decir, esta, esta noticia es falsa. 2. Pac-Man, 3. Centípede y de E.T. Es decir, o oh, la noticia es falsa, o Pac-Man, Centípede o E.T. Casa, te... Correcto. Fue un videojuego que se lanzó en 1982 para la campaña de Navidad. Lo programaron como en dos meses. Fue un fracaso. Seis, pero el tiempo bueno, estimado era 24: 2, 6 o lo que sea. Fue un fracaso absoluto. Y Atari decidió enterrarlo. Y de hecho lo enterró con cemento. Efectivamente. O sea, para que no lo descubriese algo. Ya. Aún así, salió se mal. descubrió. Lista, esta mal. historia es una cosa muy curiosa. Y de hecho la podéis escuchar en, en el. En... El joder, en la serie esta de Netflix En las que se cuenta la historia de los videojuegos sí, sí. Eh, Pregunta número 5 ¿El personaje de Lara Croft originalmente Iba a ser hombre? ¿Verdadero o falso? Es decir, sí iba a ser un hombre O Eso no es. iba a ser un hombre ¿Originalmente era una mujer desde el principio o iba a ser un hombre? Estamos asumiendo géneros. Eh, Estamos sí, asumiendo Sí, técnicamente sí. Técnicamente Esto en 2021 se ve bastante técnicamente, mal. Técnicamente ¿eh? sí. Está un poco mal. Eh, mmm, yo voy a decir que no, que iba a ser mujer. Falso. Efectivamente. Coño, que nos se ahora. Eh, iba, a ser mujer, eh, iba a ser hombre al principio porque el diseñador Toby Gard tenía en mente, pues efectivamente, que fuese eh, un hombre al estilo de Indiana Jones. Estaba pensando en Indiana Jones. Precisamente, pero al final la idea fue rechazada. Yo me he visto, yo me he visto todas las películas de Tom, de Tom... Creo que ha salido lo de Ryder, no, no me acuerdo cómo se dice como tal, de Lara Croft. Sí. Y también las de Indiana Jones. A mí me encantaba, me acuerdo. Siempre que había un viaje largo tenía en un pendrive todas las películas y me sé todas. Es que me encanta. De verdad te digo Pues vamos con la última pregunta Que como tal El enunciado es un poco así Pero ahora te explico Si te digo que tenías que pensártelo dos veces Antes de jugar a este juego Con las luces apagadas Y los auriculares puestos Estaría hablando de Y tenemos cuatro opciones Es decir ¿Cuál es un juego de miedo De terror de verdad? Left for Death Ark Survival Evolved Silent Hill O True Crime New York City No vale responder que todos eh, Efectivamente Porque todos son pañados eh, no ¿Por qué no? No, eso, no hay, eso, no eso, hay eso, como del público. No hay como, de hay como del público. Aquí, aquí, eso, aquí no. Es, sí, ¿por qué no? Aquí no. De hecho, este es, te diría, de las que te he preguntado, de las más fáciles. Más que nada porque me conoces a mí. Y la coña la hago siempre. Me sale... Mira, sé, voy a decir esto porque sé que no sale ninguna de las opciones. De lo cual, por eso me libro. Pero me sale la de Five, five Nights at Freddy's. Vale, sí, también, igual, también es un juego eh, de miedo. Pero igual, de estas, ¿cuál sería? Eh. Left Hola. for Death, Ark Survival Evolved, Silent Hill o True Crime New York City. Eh... Me quedo la, con la tercera Silent Hill Es correcto ¡Oh! Efectivamente Silent Hill eh, eh, La gente lo considera El videojuego de terror eh, Más sonado de la historia eh, Si no me equivoco Fue para Play 1 O para Play 2 y, y la coña que suelo hacer yo Siempre de hecho Es el tema de Cuando hay niebla Silent Hill Siempre es así y para ser de, de esa generación la verdad que estaba bastante eh, uff eh, La saga empezó en 1999 y su último videojuego, hasta la fecha, fue lanzado en 2012 Ojo cuidado que de las preguntas aquí difíciles que tengo todas apuntadas He acertado tres, eh, eh Vamos a sumarlos, ¿cuántas tienes en total? Mira, tengo 6 de 10 en la primera Vale, 6 eh, 5 de 10 en la segunda 11 4 de 6 15 Y 3 de 6 He aprobado 18. todas 18, has aprobado al ras, eh 18 de 32, ole pues tenemos el aprobado. Eh, y con esta cuarta sección ya finalizada, vamos despidiendo el, el programa por aquí. Gracias por estar con nosotros, Irún Olivares. De nada. Y eh, vamos ya hacia el final.